Como apuntamos en el vídeo anterior, hay numerosas entidades y organizaciones que han creado manuales de estilo para la publicación científica, en función de las necesidades y peculiaridades de los diferentes campos de los que se ocupan. De todos ellos, vamos a hablar de los dos más utilizados en los campos de las humanidades, el estilo Chicago, y la ingeniería, el estilo IEQ. El estilo Chicago fue creado por la Universidad de esta ciudad y apareció en 1906. En la actualidad va por la 17 edición. Fue adaptado por primera vez al español por la Universidad de Deusto en el año 2013. Este estilo da varias opciones para realizar las citas bibliográficas, pero la preferida es utilizar notas al pie que serán diferentes si estamos citando por primera vez o en ocasiones sucesivas. En cualquier caso, es un estilo flexible y permite adoptar usos de otros estilos siempre que se guarde uniformidad y coherencia a lo largo del texto. Vamos a ver algunos ejemplos de citas y referencias en el estilo Chicago. Libro. Artículo de revista, capítulo de libro, mensaje en blog. El estilo IE-Cubo, elaborado por el Institute of Electrical and Electronics Engineers, se utiliza sobre todo en el campo de la ingeniería. Se basa en el estilo Chicago y su característica principal es el uso de citas numéricas que se incluyan en el texto entre corchetes para facilitar la lectura. Además, las referencias aparecerán ordenadas numéricamente habitualmente al final del documento, en función de cuándo hayan sido citadas por primera vez en el texto. Veamos algunos ejemplos de citas y referencias en el estilo IE-cubo. Libro. Artículo de revista. Capítulo de libro, mensaje en blog. Encontrarás una información más completa sobre estos estilos en nuestra guía temática sobre citas bibliográficas.